Esto, decía mi abuelo dicho coloquial, va a volar mierda para el zarzo. Aquí por dentro hay inconformidad. Si no están contentos los de la oposición que le robaron la gobernación de Varina porque es un robo lo que les hicieron. No solamente están ardidos ellos porque yo, eso sí fue un robo, sino que están ardidos también por dentro del mismo chavismo. ¿Por qué? Porque aquí se perdió eso que se, se pretendía llevar, que unos ideales, que un socialismo, que famoso socialismo del siglo XXI, que la gran revolución bolivariana, que mejor dicho el color rojo de la revolución iba a ser algo que iba a ser implacable en Sudamérica y bueno todo ese cha cha cha y ese bla bla bla que, que suelen decir ellos mucho como el que, el que encanta culebras. Pero aquí lo único que se ve es que no solamente quedó el pueblo aburrido, la oposición aburrida, sino que dentro de la misma organización del régimen de la dictadura de, de Maduro, también hay inconformismo. ¿Por qué? Porque vuelvo y digo, se perdieron los supuestos ideales que habían. Porque yo quiero ser claro en una cosa, el hecho de que yo no comulgue con un régimen como me pasa a mí, porque me parece totalmente arbitrario. Yo soy de los que pienso más que la libertad tiene que prevalecer por encima de todo. Hay algo que también está contrariado. No olvidemos que los chavistas, ellos eh, venían con una idea de Hugo Chávez. Y vuelvo y repito, el hecho de que yo no comulguen con ellos no quiere decir que todos sean malos. Ni que todos sean eh, ladrones, no. Hay chavistas muy buenos. Hay dentro de la misma organización del régimen. Hay personas que quieren de verdad una prosperidad para Venezuela. Yo sé que lo hay. Pero desafortunadamente a estos señores les pasó lo de los teléfonos públicos. Se llenaron de moneda y se dañaron. Y eso les pasa a estos señores. ¿Por qué? Porque aquí se perdieron todos, todos esos nortes, todos esos ideales, todas esas causas. Se perdieron por un poder que se llama billete, poder, economía. Porque y digo, una cosa es que esté jodido Venezuela, pero otra cosa muy diferente es que estos señores de la Copa, vaya y miren cómo vive Diosdado, cómo vive Vladimir, cómo vive Tarek William Zap, Tarek Kelanzami, cómo vive Maduro, cómo viven todos esos. Yo no sé cómo se le puede llamar, bueno, a esos, que ni siquiera señores, se les puede llamar porque son unos ladrones y eso lo han demostrado y eso quedó demostrado en las elecciones del 21 de noviembre esto lo único que demuestra es la división entre el mismo chavismo la inconformidad es tal que se perdió el supuesto principio sobre una supuesta lucha por una revolución bolivariana a una guerra de poder ahorita es el que más pueda el hermano de Hugo Chávez contradijo a Diosdado Cabello y reveló las disidencias internas del régimen Tras perder la elección en Barina Ojo No tras empatar Sino tras perder las elecciones O sea Claro está Que el que ha ganado Era superlano Pero aquí Bueno Ellos ya hicieron demagogia El hermano de Hugo Chávez Argeni Chávez Por medio de su cuenta de Twitter En un video Del número 2 del chavismo Diciendo Que quien decidirá El nuevo aspirante De la gobernación Será Maduro Repicó, eso no es así Advirtió el dirigente Rotado. Eso no es así, vuelvo y lo repito Toda varina lo escuchó Renuncié a la gobernación Pero dejó claro que la decisión De quién será el candidato La tomará la dirección nacional Del PSV ¿Ves? Aquí volvemos otra vez a lo mismo Por un lado Diosdado quiere hacer las cosas Como las sabe hacer él A la maldita sea y el que más pueda Por otro lado estos señores están pidiendo Que sea directamente uy, Que realmente los que tienen esa decisión Es el PSV pero en, en comunidad No uno solo que diga Y es que no pongo a este y quito a este No, eso es Lo que realmente está Demostrando es que Ni siquiera hay conformidad Y ya eso se demostró desde el año pasado Cuando las elecciones pasadas Que se salieron muchos chavistas Y montaron su toldo aparte y que también le fue como perros en misa porque unos están encarcelados, otros están perseguidos, otros están escondidos y otros desaparecidos Esto se pone caliente, pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal, le den like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales Esto cada día se destapa más En su programa de televisión con el mazo dando, el número 2 del chavismo había firmado ya el gobernador Argeni Chávez ha declarado que no va a participar, ha manifestado su posición, además ha renunciado a la gobernación. Todavía le quedaba un mes larguito, pero él ya renunció. Todo en aras a darle tranquilidad al evento del 9 de enero. Las elecciones se repetirán en Barinas. Esa era la postura que estaba demostrando Diosdado Cabello. Donde aquí no ha pasado nada vamos a volver a repetir que lo que hay es plata para votar Eso fue votado en la plenaria del congreso Recuerden que el que está autorizado para esa toma de decisiones es el presidente del partido Luego el presidente nombró una comisión electoral ¡Ojo! Una comisión Se abrieron las posibilidades de una participación Sigue habilitado por supuesto por el congreso el presidente del partido y la dirección nacional de nuestro partido volvemos a lo mismo, no estamos hablando de uno solo es una comisión, es una dirección y ahí se tomará la decisión y esperamos que sea satisfactoria para todos y todas especialmente para los hermanos y hermanas del estado de barina subrayó Cabello demostrando que todo era paz y amor si miramos el organigrama que figura en la página oficial del PSV. Nicolás Maduro es el presidente del partido y Diosdado Cabello es el vicepresidente. O sea, que según Cabello, la decisión de quién será el candidato la tiene que tomar Maduro. Mientras que Argeni Chávez opinó lo contrario. Aclaré que la decisión de quién será el candidato lo tomará la dirección nacional del PSV. No estamos hablando singular, estamos hablando plural. Fue lo que aclaró eh, el propio. Argenis. Luego, Argenis Chávez anunció el martes pasado que no volverá a ser candidato luego de que el régimen de Nicolás Maduro anulara las elecciones de Varinas, las que perdieron. Vuelvo y repito, perdieron. Argenis afirmó dejar que la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, decida quién será el candidato del chavismo. También renunció a la gobernación por el mes que le queda. El Tribunal Supremo de Justicia, el TSJ de Venezuela, el TSJ chavista, claro, ¿no? porque esto no... El arrodillado pues de Maduro, anunció la repetición de las elecciones regionales en Barinas, cuna de Hugo Chávez, para el próximo 9 de enero, después de que los comicios del 21 de noviembre arrojaran un ajustador resultado entre el chavismo y la oposición, mejor dicho, una derrota ante la oposición. Eso, decir lo contrario sería tapar el sol con un dedo. El TSJ tomó la decisión por medio de un comunicado luego de recibir una acción de amparo constitucional interpuesta por Adolfo Ramón Superlano, considerado disidente de la oposición, por la supuesta violación de los derechos constitucionales a la participación y al sufragio, o sea, resultó que el hombre no tenía la capacidad para llegar allá, previstos en la Carta Magna y ante el clima de tensión entre las militancias políticas. Según los acomodos del régimen, porque esto no es otra cosa que eso, la violación de los derechos constitucionales, se da, señala el TSJ, por la postulación del opositor Freddy Superlano, quien según aclara el comunicado, se presentó pese a estar a inhabilitado. Ustedes se acuerdan que yo lo dije hace como dos meses aquí mismo, por este mismo canal, donde yo les decía que comenzaron a descabezar un poco de dirigentes Claro, está. Comenzaban a escabezar los que realmente le estaban haciendo contrapeso. Los que no los dejaron participar, pues eso ni suma ni resta. De acuerdo a los resultados, el alto tribunal había ordenado la tarde de este lunes suspender el recuento. Luego de ocho días de disputa entre el candidato oficialista y aspirante a la reelección, Argenis Chávez, hermano del desaparecido Hugo Chávez, y el opositor por la mesa de la unidad democrática MUT, Freddy Superlano, tras obtener un ajustado resultado que no se logró según ellos dar un veredicto final cuando las pruebas mostraban lo contrario después del 21 de noviembre de jornada electoral que estuvo empañada por varias falencias solo se había ofrecido un único ojo, ojo a esto solo se ha ofrecido un único dato por parte del consejo nacional electoral cne la misma noche de los comicios cuando explicó ese fue el primer parte que el oficialista Chávez llevaba hasta el momento 93097 votos mientras que Superlano contaba con 92424 votos. Hasta ahí todo iba viento en popa, iba ganando el oficialista Chávez y va todos felices en una de miel Como cosa curiosa cuando el opositor Superlano comenzó a sobrepasar al chavista Se dejaron de dar resultados al final del escrutinio faltando el 10% de los sufragios Ese escaso margen de 673 votos daba lugar a múltiples posibilidades De que definitivamente ganara Superlano Quien aseguró contar con datos que indicaban que él era el quien encabezaba el recuento según el Tribunal Supremo de Justicia, en el último comunicado, el mismo que ordena repetir los comicios, también indica que las proyecciones consignadas por el Consejo Nacional Electoral dan un porcentaje de votos a favor del candidato superlano, oígase bien, del 37,60%. ¿Ustedes opinen? Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.